Saludos, bienvenido al Centro de Certificación Vega Móvil. Eh, aquí, por autorización y disposición de nuestro gerente general, señor Edwin Beato, hemos decidido, en dos etapas, reparar todas las unidades que se encuentran en la Policía Nacional del, del municipio de La Vega. Eh, son 11 unidades, esas reparaciones las vamos a hacer en dos etapas. La primera etapa comprende trasladar cinco unidades al Centro de Certificación que son las unidades que se encuentran con mayor defectos mecánicos. De las cinco, ya aquí en el taller contamos con tres. Las otras dos se encuentran en talleres externos. Ya tenemos las grúas en, en las calles buscándolas. Actualmente, vamos a comenzar, como les decía, con dos etapas. La primera etapa vamos a trasladar a las cinco. Luego, en una segunda etapa, vamos a trasladar seis unidades más que están utilizando actualmente los, los oficiales. Eh, no lo hacemos todo de un golpe, ya que no podemos dejar eh, el servicio policial eh, sin, sin unidades. Estas unidades eh, tenemos calculado por disposición administrativa del gerente general, señores de un beato, que deben tardar aquí el menor tiempo posible, ya que los oficiales no pueden estar en la calle sin, sin sus unidades. Por eso, el, la primera fase que vamos a hacer con ellas es un diagnóstico, el cual lo estamos comenzando a hacer desde ya. Eh, sabemos que tenemos algunas unidades que le faltan algunas piezas, las cuales no aparecen en el país, pero como la gerencia general tiene contactos y muy buenas relaciones con todos los, los dealers autorizados en el país, ya estamos en comunicación con ellos para que las piezas que no aparecen en el país vengan importadas desde el exterior. Lo que le aseguramos al pueblo de La Vega es que estas unidades van a quedar como nuevas, porque en Vega Móvil vamos más allá.